Crimen cultural en Tlaxcala. Pobladores de un municipio destruyeron un monumento virreinal del siglo XVIII. Este fin de semana desapareció la Capilla del Santo Cristo en San Pablo del Monte Tlaxcala, una construcción con tres siglos de antigüedad que monjes franciscanos comenzaron a edificar en el siglo XVIII. Se trataba de un monumento histórico y un bien inmueble propiedad de la nación. Al parecer, los habitantes de la comunidad derribaron el templo con maquinaria pesada porque construyeron un templo nuevo y más grande prácticamente al lado del virreinal y consideraban que el templo franciscano daba muy mala vista a la nueva iglesia. El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó una denuncia ante la PGR por este delito, que amerita de 3 a 11 años de prisión, pero dicen que no se han presentado en el lugar para no exacerbar los ánimos de la comunidad. No entendemos qué fue lo que pasó todavía. Las autoridades del INAH dicen que no pudieron hacer nada para defender la integridad del inmueble porque la demolición fue intempestiva y que se enteraron apenas el lunes porque un empleado del instituto transitaba por la localidad. El hecho, dicen, es un acto de barbarie y sin parangón que afecta el legado cultural de los mexicanos.